Si sí me choca que el que se le tilde mexicano algo lo hace automáticamente peor. Los chistes de Región 4 me rozan por donde. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana arroba, Of course, en Twitter, la explicatriz. Soy física, economista y por algún motivo acabé siendo comediante, <risa> pero también soy youtuber, soy comunicadora de un modo u otro, doy conferencias y además en últimas vivo de estar en el Internet. Y Este es mi lado amargo, por lo que más me apasiona es más bien eh, el lograr que nos comuniquemos. ¿entiendes? me subo muchos escenarios, entonces el lograr contactar con la gente, eh, llegarles al corazón, sabes lo que yo lo que yo diga en última se vuelve a parte de lo que se está diciendo, así sea solo ahí en el escenario. Pues, pues para eso primero hay que definir en qué trabajo <risa> por lo barato, o sea, por lo fácil y lo simple. Lo que más me gusta en mi trabajo, la neta, son mis horarios. <risa> porque en últimas yo manejo cuándo, dónde y por qué. Pero quizás lo más bonito de mi trabajo es justo el que me da chance de acercarme con personas con las que en ningún momento hubiera tenido que ver. No, pero y son personas muy diversas. Entonces, cuando comunico temas de lo LGBT, me topo con gente que está muy enredada con el tema de lo LGBT en unos espacios que yo, si no fuera por esto que estoy haciendo en YouTube, nunca te hubiera visto, no te hubiera hablado. Lo mismo. Eh, con el eh, hacer comedia. Me topo con gente que dices güey qué pedo con esos comediantes güey y, y, y, y si hubiera estado en mi agencia, en mi oficina, haciendo las cosas que hacía para las marcas que llevaba, que, claro que no me hubiera topado con estas personas re bonitas. Y, y creo que es lo que más saco de, de mi trabajo. Pues una vez le dije a alguien que yo me independice para esclavizarme a gusto. Entonces, Quizás también es eso, es no poder dividir. Es bueno, la verdad es que también mi trabajo es eh, acabar videojuegos y tocar guitarra para la cámara a veces o, toco, o, o escribir comedia y, y subirme un escenario y decir majaderías. Eh, pero asimismo, como duermo donde grabo, entonces También sí tengo un pedo que me despierto y sigo grabando o, o edito hasta las 4 de la mañana y no pasó nada como si fuera un niño chiquito de 16 años jugando videojuegos. Y lo más complejo es justo eso, ¿no? Que, que no no acaba el rubro de trabajo cuando comienza el rubro de juego, porque mi trabajo es en gran parte un gran juego. Creo así ah, todo el día <ríe> y no hay como eh, porque soy víctima de mi pinche cerebro. Entonces me ha pasado que viajo y, y estoy en un lugar supuestamente descansando y comienzo ya a maquinar. Wow, yo podría hacer un negocio de esto y podría quizás importar acá y a lo mejor podría conectar a con B y comenzar a perseguir por acá y por allá. Es como tengo el problema que lo que he aprendido es hasta. Y aprendí más bien a manejar mi fatiga porque por cansada que esté de todos modos sé que mi cerebro sigue andando en chinga de güey deberías de conectar esto con esto, con aquello y, y ponerte a andar. Y pues eso es mi estado normal. Mi, mi secreto es que siempre estoy cansada. Crisis más compleja de superar. Bueno, como youtuber hablando de lo LGBT definitivamente lo más complejo de lidiar ha sido el tema de el closet y mi ultra salida del closet, porque yo no. O sea, ya no solo soy Ofelia, la vieja que es trans y hace cosas en el escenario, sino soy este como supuesto símbolo de lo LGBT que tiene unos supuestos cargos y, y obligaciones. No lo digo porque nunca se me asignaron y me los van diciendo sobre la marcha. Tienes esa obligación ética de hacer cosas. Ophelia es de no mames, yo no sabía. Eh, y entonces mi tema es yo vivo no fuera del closet, sino ultra fuera. Hay mucha gente que por hablar conmigo me dicen, me dicen que en su trabajo luego les preguntan, ¿eres gay? No, y es de eso qué tiene que ver, güey, no? Y, y me ha tocado lidiar con gente que no puede vivir tan afuera del closet por mil motivos, chicas trans que no le han dicho a ninguno de sus compañeros que son trans y entonces tienen que lidiar conmigo y el cómo quieren amistar conmigo para algunas cosas pero no pueden compartir porque si lo hacen desde el espacio público, entonces la saco del closet a ellas. Y para mí eso es muy rudo de lidiar, porque también habrán muchas que justo no quieren visibilizarse, pero a la vez quieren amistar conmigo de un modo que sea en secreto. Y eso me pesa un chingo, me pesa, me pesa mucho tener que lidiar con no solo mi closet, sino el closet de muchas personas en la comunidad LGBT. Como, como que eh, no solo fue hablar con mi familia y mis papás y mis amigos y, y, y la gente cercana y estos demás, sino también ser parte del proceso de salida de clases de tantas, pero tantas personas que eh, me ha llevado a estar en situaciones muy raras. Una vez una chica con quien amisté, una vieja trans, Ex amiga, podría decir, bueno, con quien me acabe peleando. Eh, en algún momento la mencioné en un video, no mi amiga, no sé quién, que esto, aquello, tal y tal. Y por qué no? Luego me llegó un correo de una supuesta intención de demanda por violar su privacidad y decirle al mundo que ella es trans. Y es de, pues bueno, a mí me lo dijiste y se lo dijiste a otras personas. Eh, yo no sabía que ahora no lo estás diciendo y, y es una pequeña como crisis de amistad y de confianza y de. Eh, de sentarte a pensar, estás haciendo lo que es Ofelia y, y qué pedo con que tienes que lidiar con esto cuando eres una persona que estoy física güey? no como acabaste enredada en, en estas cosas. Entonces, lo más complejo de mi, de mi día a día y como a nivel crisis ha sido eso: el tema de mi closet versus el closet de los y las demás y cómo aterrizar un punto intermedio donde podamos convivir. Creo. Bueno, evidentemente el salto de la independencia va atado con el yo descubrirme quién soy, qué quiero y qué busco. El cuento es más bien yo me volví mi producto. Soy física, soy económetra y acabé fundando una empresa que llevaba representación digital para marcas. Entiendas, es, ya tienes una marca, te subo al online. Antes era su website, luego sus redes sociales. Cuando yo comencé a hacer esto no existía la palabra community manager. Entonces mucho ha cambiado desde entonces. Pero fueron cuatro o cinco años de llevar marcas muy grandes en Twitter, en Facebook, en YouTube también y, y eventualmente cuando lidias con marcas y su comunicación digital, como tampoco hay tantos medios, hoy en día ya hay muchos más, pero no existían. Pues tú creabas medios para las marcas. Pues, uy, perdón, pero es que no hay grandes blogs de tecnología en México, pues ya hay como 100. Y en eso, al crear medios, comienzas a especializarte un poquito en qué medios sirven y cuáles no. Entonces acabé lidiando con muchos medios y con muchos espacios de publicación de contenidos que luego se volvió lidiar con muchos youtubers y muchos publicadores de contenidos hasta que yo misma me volví youtuber y yo me hice mi propio producto y que alcancé a ser hasta manager de youtubers en ese proceso. Mi, mi papá eh, llevó una vida Godín espectacular. Él salió de ser esta persona muy de pueblo a acabar siendo como vicepresidente de y La Petrolera, la creo que sexta u octava empresa más grande del mundo, eh, lo cual lo pone como en el rango de eh, personas ejecutivas en el top 200. Entonces salió un pueblo mínimo chiquitito que más llama gigante. Salió un pueblo chiquitito eh, para acabar siendo top 200 de una de las top 10 empresas más grandes del mundo. Si eso no es subir la escalera corporativa, eh, no sé qué es. Y él aún así se retira de su empresa eh, cuando ya acaba todo su tramo laboral y en algún momento me dice me quedé con muchas hojas de Excel y dinero. No como que no hay tanto así como en lo tangible y, y me, me dice a mí justo enfócate en lo tuyo, no dedícate a hacer tus cosas. Del otro lado, yo toda mi vida fui independiente, fundé mi propia empresa y comencé a hacer mis cosas. Entonces el famoso salto de el eh, espacio, si sí quieres verlo asalariado al independiente siempre se considera más difícil que al revés, no, porque una persona que ha tenido muchos proyectos, que ha hecho una cantidad de cosas que a lo mejor algunas funcionaron, tiene cosas que mostrar a la hora de pedir contratación, sobre todo en el mundo de hoy en día, que se entiende que no necesariamente tu educación es la que te abre la puerta para lo que sabes hacer eh, y para lidiar con el Debería salir, no debería salir. Tengo los ahorros para no tengo los ahorros para el problema es. Llega un momento donde tu trabajo de día a día te mete la pata para que todas las cosas que no son tu trabajo, que pueden ser tu vida, salgan adelante. Es claro que no va a estar súper bonito tu café, panadería, estando este proyecto de youtuber o demás, hasta que tú te salgas de la chamba, sientas hambre y te obligues a que sea bonito. Todos los proyectos son feos cuando arrancan, pero todos son. o sea Nadie se salva. Los inversionistas de Uber en algún momento eh, le decían a la gente de Uber es que, güey, pero es que hay taxis, no? Airbnb. También hay unas entrevistas donde ellos dicen es que a nosotros nos decían pues ya hay hoteles, güey, para qué vamos a usar departamentos de otras personas? O sea, nadie se salva de que le digan de que su proyecto emprendimiento o idea está fea y de hecho por eso se le llama visión, porque solo tú la ves bonita. Wey. O sea, tú ves un bebé y dices está horrible, está horrible y pues lo vuelves horrible. ¿no? Entonces, en que tú lo ves bonito, te obligas a que siga siendo bonito y si no lo es, le chambeas. Pero si estás atrapado en una posición cómoda, que está bien, o sea, también se vale estar cómodo eh, y ves tu proyecto base y dices no, es que todavía como que no da para que dé. Tienes que soltar esa comodidad y sentir hambre y obligarte a que dé, porque es lo que hay <risa> y, y, y en eso entender que nadie te va a decir que es buena idea, menos tú. que <risa> que no hay estándares. Pues suena, suena raro. Normalmente se, se presenta eso como un negativo. Ah, todo es diferente y demás, pero es muy bonito porque a donde sea que te asomes hay gente que está poniendo en uso ese músculo de la diversidad que tanto me gusta y la vivo. No pues soy una persona abiertamente trans, solo que lo usan para sus cosas. Es como la gente entiende que hay muchos equipos de fútbol y entiende que hay muchas formas de comer y entiende que hay muchos estados y personas muy diferentes dentro del mismo país. Entonces es muy bonito ver cómo México no tiene dos cosas iguales. Y me gozo de esas diferencias Lo que más me gusta de ser Ophelia o de mí. Lo que más me gusta entonces es esta como capacidad de encontrar nexos raros entre cosas que normalmente la gente consideraría que no están conectas, no? De repente estoy dando una plática y me cae el 20 de a huevo. Güey, esto que estoy describiendo acá acerca de no sé, la historia del desarrollo de las redes sociales, a lo mejor se puede explicar con el cómo la gente procesa el aprender a hablar. No, bueno, en ese caso redes sociales y hablar, pero igual son saltos que mucha gente me dice güey, cómo se te ocurrió así de no tengo la misma idea, <risa> pero me llega. No, y eso, eso me lo gozo mucho el, el poder ver. Veo veo patrones. <risa> Veo cosas raras. Poseo una incapacidad en lo que menos me gusta que es una incapacidad de dormir en paz. Eso, eso, eso nunca lo logró aterrizar. Llevo como ya tres cabeza Llevo 20 años peleando contra mi sueño, entonces de repente duermo mucho, duermo un poco, me da mucha rabia y, y, y, y no logro mantener rutina ni orden sobre sobre mí. Y eso me salta un chingo porque entonces, sobre todo ahora a los 35 me siento cansada, güey, como si tuviera 55 y, y, ahí, y me quita, siento que pierdo capacidad cognitiva, por ejemplo, cuando estoy muy trasnochada y demás. Entonces paso de estar en estas situaciones de insta cruda todo el día a estar súper iluminada y súper emprendida sin tener mucho control detrás de eso, todo por culpa del sueño. Estoy muy peleada con mi incapacidad de dormir bajo demanda. Yo te obligo cuerpo a dormir, no, no puedo. Wey. No, no comparto esto con muchas personas en el tema de como mi insomnio. Eh, tengo un chiste en Twitter. Cuando tuiteo a las 3, 4 de la mañana siempre me preguntan, no es Oye, qué pedo sigues despierta? Porque te vi despierta a las 6 de la mañana y que es despierta a las 3 de la mañana. No es como yo siempre digo que es que tengo clonas y las clonas son mis community managers con el problema que ninguna clona sabe quién es la original. Todas tenemos ombligo eh, y entonces cabe chance de que yo misma sea clona de otra Ophelia y se volvió muy grande ese chiste porque entonces mucha gente me manda Luca likes y de mírate vi en tal lugar y no no era yo güey, era una clona. Güey. pero todo arranca del hecho de que no poseo esta capacidad de dormir bien desde hace 20 años güey. esto va a sonar muy ridículo pero sí, sí tengo anotado que en algún momento así que se me ocurre el chilazo no en algún momento eh, en, entro a la oficina de el socio de mi socio en otro negocio y él es este como gran emprendedor que tiene un negocio para Latinoamérica y tiene frases inspiracionales en la, en la pared y de repente hay una que es de él y me acerco y dice negocio igual pedos. <risa> y vivo con eso. Es claro que no puedes. Nada es fácil, no. Y es como yo creo que de lo que más como recuerdo de eso. Eh, cualquier variante de carpe diem evidentemente no es, es, es ahora si tengo tatuado un oniva, yo tengo un tema eh, de hecho está tatuado al revés. Cuando es, estoy a dos de subir al escenario, sufro, sufro para no subir. Es, yo, yo soy una persona muy creativa para inventarme todas las excusas y justificarme de cómo es mala idea subir al escenario cuando ya está vendido, cuando ya está lleno, cuando ya ensayé, ya lo preparé todo, no faltando dos horas. De repente, mi cuerpo entonces se enferma el estómago y yo digo, Ya, esto es motivo para cancelar. Yo, el dinero no pasa nada. ¿no? Eh, y entonces, y me, me, me he visto, me he visto una cantidad ridícula de momentos de estar para enfrente del espejo pensando, güey, te toca, no vas. Eh, Oniba va". es está en francés y es un, chingale, túpale, ponte ponte a, a güey. Eh, y ese es de este recuerdo y justo está al revés porque yo lo hago en espejo y entonces como que me obligó a verme, ¿no? Esto me ha acompañado por mucho tiempo. Eh, porque también esto me pasa mucho en la vida, ¿no? Como que he pasado por momentos muy rudos de... Mi entender de lo trans pasa por momentos muy rudos de mi entender de lo académico, de mi desarrollo profesional, familia, etc. Y siempre pienso en soldier on, no en güey, no hay, no hay más que seguir, no? La gente de la comunidad trans tiene sí, este dicho que dicen que si estás pasando por un infierno, no pares, no? Tú sigues manejando, güey, ¿no? no te quedas en el infierno o las flores. Eso es, es como cuando paso por momentos rudos y graves en mi cabeza. Siempre me lo aterrizo como un sigues. No, ahí se iba o solieron, no es un es un pues ya pasó. no Entonces qué tenemos y para adelante desde aquí. Eso sí que me ha acompañado por lo menos de los últimos 20 años fácil.